Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entricop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, una fucking locura como está yendo todo. Solamente me queda decirles gracias y agradecer, no me cuesta nada. Gente, como siempre, metiendo un poquito de publicidad en el canal, ya, se, ya saben que se pueden unir a mi Patreon, pueden ver sus distintos niveles de suscripciones, ya saben que pueden tener reacciones, análisis lírico, análisis musical, a mega reacciones, viernes de locura y cada temática del canal que ustedes ya conocen lo pueden ir canjeando desde aquí, así que si tienen alguna duda me lo consultan y demás no. sin más que decir gente vamos a la siguiente sugerencia y hablando de Patreon vamos a ir con la sugerencia de nuestra querida mecena Victoria muchas gracias Victoria por seguir apoyando el canal por la buena onda de siempre vamos a ir ahora con la sugerencia que nos dejaste por acá de Soujen tengo un link adjuntado y un breve contexto de que acá está cantando el tema principal de cuatro espectáculos diferentes que se basa cada uno en las cuatro mejores novelas chinas clásicas Llamadas Dream of the Red Chamber, Romance of the Three Kingdoms, Journey to the West y Water Margin. Así que bueno, me gusta, me gusta lo que vamos eh, conociendo por acá. Así que si les parece, me voy callando y vamos directo al video. Perfecto gente, los frenamos, vamos maximizando la pantalla. Colocando los auriculares para ver qué nos espera con esta sugerencia de Souljim. For Red Classic Chinese Novel, eh. So oh, shame. Oh. Oh. Qué vibrato Quan quan chang dong 成败转头口 Oh, ¡Qué impresionante! Oh, es increíble, es un artista increíble. Oh. 就是幾萬里哇 wow. wow. 喔 No, es muy bueno todo este video que se mandó, pero qué pedazo de, de producción. Me parece súper, súper original todo. Creo que también voy notando ello, ¿no? En Souchen, la verdad, que todos los pasajes vocales que puede hacer eh, es infinito, ¿no? De hacerse esa voz natural aguda, de hacer esa voz tan potente, de poner esos graves tan, tan increíbles, los vibratos, sobre todo, que le queda tan perfecto realmente de esos artistas no que puede cantar cualquier cosa y todo le queda bien otra cosa que me gustó en la canción en cómo solo al milisegundo y ya al principio me hace notar la esencia y me, me transporta a su, a su país natal directamente no me parece genial me parece genial cómo fue haciéndose esa producción de todo no creo que cada canción ha tenido su puente musical espectacular no pero esa última canción realmente es como muy muy a, a, a, al, al título de la canción no muy eh, heroica realmente me gusta muchísimo un artista que que me está encantando conocer más y más realmente ese toque sorprende sorprende no es un artista que se quede solamente en un solo plano y nada más es un mundo característico y espectacular súper súper genial realmente y su intérprete es algo que gusta muchísimo un artista que me está encantando conocer más y más que me sorprende y su talento definitivamente infinito nada más que decir gente muchísimas gracias por esta sugerencia la he disfrutado muchísimo realmente Siéntanse libres de dejarme más canciones de soujen para seguir conociendo más y más agradecer primordialmente a la querida mecena Victoria por darnos esta canción y regalarnos esta joyita increíble el talento, realmente son canciones que te dejas sin habla y es para volver a escuchar definitivamente porque algún que otro detalle me estaré olvidando pero es que entre el video, entre su intérprete, entre su canto y la atmósfera musical se crea un clímax eh, genial realmente, nada más que decir gente, les mando un fuerte abrazo, recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción chao